Una comisión perteneciente a la comunidad de Los Algodones, en este municipio de San Francisco de Macorís, fijó su postura en torno a la posible reapertura de una mina en esa localidad. Eh, tú sabes que en tiempo atrás estábamos denunciando que unos haitianos tienen ahí una discoteca, que eso es, ya tú sabes, se había calmado, pero ya, ya vuelven otra vez con, la, con el, la misma cosa. Todos los fines de semana se arma un pleito ahí, y nosotros queremos... Que por favor las autoridades competentes tomen carta en el asunto porque ya estamos atreados. Ahí hay una, una mujer. También que cocinan en esa misma casa, en la calle 6, esquina 11, que están tirando toda la basura para acá y, ahí, y, y, y tiran, parece que se hacen cacá dentro y tiran la, la, la F ahí, ¿tú me entiendes? Esta mañana yo fui a llamar la atención a ellos y les dije que no sigan haciendo eso, porque si no, yo iba a tomar canta del asunto y e iba a ir a la fiscalía y les iba a denunciar. Las declaraciones fueron ofrecidas para las cámaras del programa Despiértate al día que se transmite en esta planta televisora. Yoani Cordero, NTN. Soy noticiero regional.